Bienvenido a Glitchfob News Te explicamos cómo funcionará PlayStation VR en PlayStation 5 Si te sobran unos cuantos pesos puedes irlos guardando para comprarte un nuevo refrigerador Series X Y la cantidad de juegos de lanzamiento en PlayStation 5 es la más grande de todas las generaciones No podemos comenzar las noticias de hoy sin extenderte la invitación a que formes parte de la comunidad de Glitchpop suscribiéndote a nuestro canal Con solo presionar el botón nos apoyas bastante para seguir creciendo Ya en escasas dos semanas se estrena la nueva consola PlayStation 5 y este próximo 12 de noviembre, millones de usuarios podrán comenzar a probar el poder de esta nueva super máquina de Sony que nos promete horas y horas de diversión. Conforme se acerca la fecha, la firma nos ha aclarado poco a poco ciertas dudas que han surgido en torno al funcionamiento y también la compatibilidad con sus periféricos actuales. Muchas de estas dudas ya han sido disipadas, y este fin de semana nos tocó enterarnos por fin cómo trabajar el famoso casco de realidad virtual, el PlayStation VR, en esta nueva consola. Durante la vida del PlayStation 4, Sony parecía estar dando soporte completo a su casco VR, entregándonos cada vez más y más títulos compatibles con esta función. Sin embargo, las declaraciones de Sony relacionadas al PlayStation VR fueron desalentadoras. Y es que si bien se aclaró que el PlayStation VR será compatible con la nueva consola, también se dejó claro que no podrá ser usado con juegos de PlayStation 5. ¿A qué se refiere todo esto? Pues a que solamente podremos correr juegos de VR siempre y cuando sean juegos de PlayStation 4. Esto significa que si un juego existe en ambas consolas y dicho juego tiene modalidad VR, esta modalidad solo estará disponible si compramos la versión de PlayStation 4. Definitivamente esta información nos dice que al menos para esta generación, el actual PlayStation VR no será periférico de prioridad para Sony. La pregunta aquí es si Sony dejó de apostar por los coders de la virtual, o si el motivo por el cual están dejando de lado el soporte para este casco será porque planean fabricar una versión mejorada, y así aprovechar al máximo todas las ventajas que tiene el PlayStation 5 para ofrecernos. Cualquiera que sea el motivo, lo cierto es que al menos en un futuro cercano no tendremos desarrollos para realidad virtual en esta nueva consola. No podemos negar que el PlayStation VR no es un accesorio barato, pero realmente pensábamos que estaba teniendo la aceptación necesaria para seguir apostando por juegos con esas características. ¿Y tú qué piensas sobre esta noticia? ¿Cuentas con un PlayStation VR y estás pensando usarlo en tu PlayStation 5? Cuéntanos en los comentarios. Como en muchas ocasiones dicen, si no puedes con el enemigo, únetele. Y este fue el caso de Microsoft. Luego de que el internet tomara como burle el nuevo diseño de su consola y así crear infinidad de memes mofándose de su apariencia similar a un refrigerador, la semana pasada Microsoft sorprendió al mundo regalándole a una famosa youtuber lo que nadie se esperaba, y así fue como usando la mejor estrategia de marketing que hemos visto en muchos años, pudimos ver que el refrigerador Series X no solo existe en nuestro historial de memes, sino que Microsoft lo hizo realidad. Luego de que Microsoft mostrara al mundo este nuevo meme hecho realidad, Snoop Dogg recibió uno similar en su pasado cumpleaños y no dejó pasar la oportunidad para presumirlo al mundo y decirnos que es uno de los afortunados dueños de un refrigerador Sirius X. Con todas estas noticias al mundo le surgió automáticamente la duda sobre si será posible comprar este electrodoméstico y así poder decorar nuestra cueva gamer. Lamentablemente Microsoft hasta el momento de este video ha dicho que solo está usando esta estrategia como forma de publicidad y no tiene pensado sacar un modelo a la venta, pero que aún así podríamos llegar a ser los dueños de un refrigerador Sirius X participando en un sorteo en el cual solo tienes que retitear un post de ellos y te dejamos el link aquí en el enlace. Aunque la respuesta de Microsoft hasta el día de hoy no es la que quisiéramos, aún queda un rayo de esperanza, ya que Aaron Greenberg, el actual gerente de marketing de Xbox, lanzó una encuesta en la cual parece que está valorando la posibilidad de crear una línea para el público y en la cual hasta ahora podemos ver que los fanáticos de Xbox estamos dispuestos a aventarle los billetes a la pantalla con tal de tener uno. Aunque esto no asegura que podamos comprar uno en un futuro cercano, es de agradecer que Microsoft haya tomado de tan buena manera todos los memes y le entre con nosotros a todo este mame de las nuevas consolas. ¿Y a ti te gustaría tener un refrigerador Series X? Y ahora regresando a temas de PlayStation 5 y pasando noticias excitantes en torno a su lanzamiento, en una entrevista Jim Ryan, director de PlayStation, aseguró que la línea de juegos de lanzamiento que tiene PlayStation 5 no tiene comparación. Y es que lógicamente los juegos de lanzamiento que tiene una consola suelen ser una biblioteca bastante limitada, que se va ampliando conforme transcurre su primer año de vida en el mercado. No obstante, para esta ocasión en específico, el repertorio de juegos de lanzamiento sí que será un abanico de opciones para los gamers. No obstante, para esta ocasión en específico, el repertorio de juegos de lanzamiento sí que será un abanico de opciones para los gamers que tuvieron la oportunidad de apartar sus consolas y así tenerle el 12 de noviembre en sus casas. Mientras que en PlayStation 3 los juegos de lanzamiento fueron Resistance, Fallout Men y Motorsport, y el PlayStation 4 debutó con Killzone Shadowfall y Resogun, en PlayStation 5 vamos a tener acceso a Demon's Source, Spider-Man Mike Morales, Sackboy A Big Adventure y Astro's Playroom como juegos desarrollados por Sony, además de otros juegos desarrollados por terceros pero con exclusividad ya sea permanente o temporal en la consola, como Godfall, Box Snacks y Overcooked All You Can Eat. Si a todo esto le añadimos los juegos que entran con el beneficio de PlayStation Plus como Destruction All-Stars, estamos hablando de un montón de juegos para disfrutar en la consola de Nueva Generación, y esto es algo que no se había visto antes, además Sony prevé que al final de su año fiscal haya vendido más de 8 millones de consolas a nivel mundial, definitivamente este lanzamiento de playstation 5 se ve prometedor y tendremos de dónde escoger para pasar nuestras próximas vacaciones navideñas. Hasta aquí las noticias de hoy, recuerda que si te gusta nuestro contenido puedes suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras noticias, no dudes en darle like y comentar con nosotros, siempre hacemos lo posible por contestar todos los mensajes, esto fue Glitchform News y esperamos verte pronto con más noticias.